Osmarí Tapia, para continuar con los anecdotarios de sus novelas. Esta vez le corresponde al crepitar de hoguera continuación de la raíz de hoguera Recuerden que son tres capítulos, en el primer capítulo les hablaré de cómo se origina la novela. Desea enterarse de estas y otras anécdotas, suscríbase a mi canal de YouTube, dele clic a la campanita. Recuerden que estos videos salen viernes, sábado, domingo a las 6 y 28 comienza la cuenta regresiva del estreno. Después, si no tiene tiempo esa hora, lo puede ver como video público. Los estudiantes en diferentes ferias, los lectores de La raíz de la hoguera, me pedían la continuación de la novela. Llegó el momento en que les dije, está bien, voy a continuar, porque yo sentía que había que contar mucho más de La raíz de la Pero esa noche que llego de la feria, tengo un sueño, mejor dicho una pesadilla yo sueño que yo iba rumbo Italia estaba sentada en mi asiento y de repente un hombre sale del van, camina con pesadez por el pasillo llega a mi puesto imagino que va a decirme algo pero en ese momento le veo el rostro es la viva imagen del terror Válidos, los labios húmedos y temblorosos, una mano sobre el pecho, lo imagino mareado, enfermo, intenta seguir, pero un peso mayor lo vence, se devuelve, me observa, luego apoya el cuerpo sobre el respaldar de mi sitio. Yo trato de incorporarme, pero me hace volver a sentar con una mirada fría. Con la muerte pintada en el rostro. Ellos la matarán usted también. Regrese, devuélvase. Interpreto su expresión como una amenaza. Me incorporo y lo empujo. Fue una mala decisión. Con la mano sobre el pecho se inclina. Y brota un chorro de sangre. Apierto el extremo de una pluma fuente. Incrustada. Desde su pisa, corbata. Antes que yo y otros pasajeros griten, trato de apartarme del hombre. Este se desploma, aún tirado en el pasillo agonizante. Saca fuerzas para decirme, regrese, la van a matar. ¡Wow! Ese fue el sueño. Yo cuando me desperté lo grabé grabé el sueño porque recuerden que la raíz de hoguera se origina por un sueño, que yo estoy en, en, en Plaona en el cementerio de Florencia me llamó la, a mí me ha llamado siempre la atención con la serie de hoguera la facilidad que yo tengo para describir esos paisajes una y la sensación de pertenencia, era como si describiera mi tierra, era la tierra de mis ancestros. Y estaba segura que mi alma llegó primero. ¿Cómo olvidar la ciudad de Dante Alighieri? ¿Sabe? Que su espíritu es valiente, aunque algunas veces su cuerpo se estremezca con unos al viento. Victoria se siente así. Yo me siento que soy Victoria. Yo voy configurando la novela que ella regresa a Italia porque no cree en la muerte de su amiga. Yo coloco el escenario florentino y allí es donde vuelvo a sentir esa sensación de pertenencia cuando describo un paisaje florentino. Las calles, el cauce armonioso de ríos y más adelante, la visión de jardines de las villas y los campos de oliva, tienen la facultad de relajarme a pesar de la confusión, siente que le invade una buena disposición de ánimo, pues se percibe rodeada de luz dorada en el entorno o tal vez... Dentro de ella escucha una música silenciosa que brota de las lomas, de los campanarios, de los recuerdos. Viajan después al norte de Italia y vuelve a sentir esa misma sensación. Porque cuando se encuentra con su tío Vicencio, surge ese matiz de novela negra. Porque sale un, policía, un jefe de policía, un investigador privado amigo de Vicencio a mí hay cosas que me encanta es describir de a los italianos cuando ellas llegan en la novela ven en la carretera ve el letrero que indica que están entrando a Rigutino en el Monte Linaño alrededor se levantan las colinas de arretine y enfrente un ancho portal Quinta Berrazán Vicenzo se acerca A un hombre armado En la novela y le anuncia Que viene a buscar A Faustino Berrazán Él los esperaba en la puerta Y ahí entro yo Con una descripción Y pongo mi pensamiento En verdad estos italianos son guapísimos Ahí entonces viene y le presenta a Faustino. El hombre tuvo la sensación de que era la primera vez que una mujer le sostenía la mirada. Y aquí viene la descripción. Berra era alto, de edad madura, cabellos entrecanos, de contextura atlética, ojos grandes y oscuros, como la noche la mirada penetrante una sonrisa socarrona que se matizaba con los pensamientos que en esos momentos corrían por su mente esas descripciones de italianos de paisajes florentino se me dan a mí con mucha facilidad no es lo mismo cuando tengo que describir otras escenas y cuando ustedes lean estas novelas se van a dar cuenta Desea continuar con las anécdotas del crepitar de la hoguera capítulo 2 suscríbase a mi canal de YouTube y déle click a la campanita si ya leyó la raíz de la hoguera no deje de leer el crepitar de la hoguera la encontrará en los almacenes Gran Morrison, Vía España El Dorado y Los Pueblos y los principales sitios de venta y recuerden esto continúa con todas mis novelas, a las seis y treinta, poco a las 6.28, para que vean viernes, sábado y domingo, el despliegue que usted va a ver del estreno. Hasta siempre, un abrazo.